Ella quiere que la miren así, ella no quiere que la hagan sufrir. Tiene menos no me esperando, pero siempre me busquen. Hey. Dice que no puede ser sin mí, me llama el teléfono para salir. Que necesita que la hagan feliz, que busca mi vida para vivir. No, neno, no, solo escúchame. Que mil hombres hay pero ninguno fe Solo quiero vivir la vida junto a ti Poder expresar lo que siento por ti En allá te voy a demostrar Que el amor está en cualquier lugar Ya si hace falta que luchemos contra el mar Entonces de la mano vamos a nadar soy ese hombre que quiere, el que conmigo se siente muy bien, el que cumple todos los deberes, porque con ella yo me siento al cien Buscando yo siempre lo tengo, yo no sé qué se siente perder, mami no sé lo que siento, me vuelve loco tu forma de ser. No, no sé, baby, no, no sé, ¿cómo decirte que no te quiero perder? Ya lo sé, nena, ya lo sé.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 Y riendo sonado en la casa, oye, nena, solo escúchame que mi nombre es pero ninguno fiel. Lo quiero vivir la vida junto a ti Poderte expresar lo que siento por ti Nena ya te voy a de demostrar Que el amor está en cualquier lugar Si hace falta que luchemos contra el mal Entonces de la mano vamos a nadar oh, oh, oh.